Les saluda Henry Pineda y les invito a suscribirse a mi canal. Y ahora vamos con la segunda forma para extraer color o trabajar color dentro de ilustrador Muy bien, en el panel color que se encuentra en la parte derecha. Si no lo logramos encontrar, nos vamos a ventana y vamos a buscar color, su atajo de teclado es F6. Aquí en color vamos a dar clic donde dice más opciones. Aquí tenemos ya puesto un Pantone que lo colocamos en el video anterior. Yo puedo elegir cualquier color de los que están acá pero la parte más importante es la siguiente, y es este CMYK espectro de color. Yo puedo elegir cualquiera de ellos, por ejemplo me gusta este verde que está por acá, y con clic y arrastrar lo puedo incorporar dentro del panel de muestras. Voy a elegir otro color y otra vez clic y arrastrar, voy a elegir otro color, clic y arrastrar. Y aquí tenemos la segunda forma para trabajar con color.